Presión aumentando en líneas 4, 17 y 33. Presión aumentando en líneas 4, 17 y 33. Presión aumentando en líneas 4, 17 y protocolo aceptado. Quiero verte. Ya quiero verte. Ahora di adiós. Adiós. Las celdas de poder principal están fritas. La armadura se apagó. Entró en modo de supervivencia. Voy a intentar anularlo. Ok. Si puedes escucharme. Espero que estés listo. Por favor, no mueras. Por favor, no te... De nuevo, jefe. Desvié el poco poder que tenía a tu traje. Veo una falla en la matriz de calibración. Al menos creo que es en la matriz de calibración. Bien, sigue la luz. Mira hacia arriba. Ahora intentemos hacia abajo. Parece que está bien. Vamos a la derecha, sí. Ahora, a la izquierda. La imagen de tu visor y funciones motoras parecen funcionar. Pero creo que hay un problema con los servos en tus manos. Intenta moverlas. Despacio. Estuviste afuera mucho tiempo. Sé que vi algo aquí adentro para hacer un diagnóstico de armadura. Guau, wow, wow, wow, wow, wow. cálmate, grandulón. ¿No estás...? Reporte de estado. ¿Reporte de...? ¿Qué? Hay algo que tiene que ver, jefe. Perdimos. Perdimos todo. No hay nada aquí para nosotros. Ni siquiera sé dónde estamos. ¡No, no! ¡No, no, no, no, no! ¡No ellos! ¡No de nuevo! ¡Tenemos que huir! Necesito un arma. ¿Un arma? Es todo lo que tengo. Con eso basta. Oye, ¿qué... ¿Qué vas a hacer? Improvisar, cierra la puerta. ¡Estasis activo! Pues lo apagaremos. Rayo de estasis, armas, todo. Pero... ¿cómo volverás? Ya pensaré en algo. que a la Infinity. Estaba buscando algo. Él mató a todos. Lo sé. Nos conocemos. Juntos somos invencibles. ¡Somos los desterrados! Tus ojos te engañan hermano. En este momento está a bordo del Cobrancon. Hemos hecho un guarda. No me No voy a matar. Nos antiguos falsos. Nos mantenemos juntos. Peleamos juntos. Entregamos la vida por nuestro gran... de desembarco, una fuerza invasora ¿Cómo tendríamos oportunidad? Los desterrados ya ganaron Podríamos ser los únicos dos humanos vivos aquí afuera Entonces hay esperanza en el suelo. Prepárese para un aterrizaje brusco. Ya la oyeron. Manténganse a salvo y los veré en el suelo, espantados. Aquí estamos, Griffin. con esto. ¡Necesito mi armadura! I'm más allá de esta vida tu voluntad está servida tus fuerzas ocupan el anillo en unas horas estará bajo nuestro control la humanidad se acobardará frente a tu legado ¡Areveran! su desafío descarará será solo Un nuevo problema ¿Nosotros? Necesitamos salir de aquí Estoy en eso Más rápido Están a punto de abordar el Pelican Y aún no tenemos energía No dejes que me atreves. Está bloqueado. Se necesita un hackeo. Bien. ¿Y tú puedes hacer eso? No. Nuevo plan. Destruir la nave. ¿Vas a destruir esta nave? ¿Con nosotros dentro? Voy a morir aquí. Hay pipas de enfriamiento acercándose a los motores principales. ¿Y? ¿Sí? Voy a calentar las cosas. esos motores jefe, tal vez sobrevivamos Estoy aquí. Busca la UNSC Infinity. UNSC Infinity. Clase Superportador. Tamaño de la tripulación, 7150. Haz un escaneo perimetral. 1986 identificaciones de la UNSC detectadas. Estado. Fallecidos. ¿El jefe maestro aún vive? Hey, dios, nos aseguró que estaba muerto. ¿Eso no te molesta? No. Me siento. vigorizado. Nos prometiste venganza, superioridad, renovación. Él amenaza todo. ¿Acaso cuestionas mi liderazgo? La visión de Atriox. ¡Atriox está muerto! Por él estamos atrapados aquí. Los vertebrados no bajarán la cabeza. Ante nadie, nunca más. Ni ante el Covenant, ni los Profetas, ni ella. Spartan, desde lejos. Quiero saber todo sobre él. se encontrarán y asesinarán. ¿Qué estás buscando? Ubicación encontrada. Señal localizada. Marcador de ubicación colocado. Ahí no hay nada. Miras en la dirección equivocada. Debemos ir a casa. Coloca un marcador. Solicitando anulación de control de vuelo manual. Hazlo. Piloto auto automático activado. ¿Espera, qué? ¿Es en serio? ¿Por qué deberíamos ir ahí? Los desterrados planean eliminarnos. A todos. ¿Y ¿Qué? ¿Crees que podemos detenerlos solos? Ya te dije. Perdimos. Necesitamos ayuda, no heroísmo. No. Hacemos nuestro deber. Proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. Vamos a proteger a la... en piloto automático desactivado Tenemos otra misión, soldado cuatro, ¿Qué misión? que hay allá abajo? Tres, un arma Dos, ¿Un arma? Uno. ¿Cuántas armas necesitas? ¿Qué te sucede? Recuérdame, nunca recoger un Spartan Es una terrible idea Vienen por nosotros Todos ellos